Bueno, ahorita vamos a terminar ya de cerrar con especies virtuales. La idea es de que ya digan check y ya cuando les toque leer un, un paper de cómo se hace una especie virtual, ya no, ya no le tengan tanto miedo, ya saben qué es lo que hay detrás. Este, esto fue, esta presentación se trata más o menos de cómo yo veo el futuro de esto de estar haciendo especies virtuales. Qué es lo que yo espero que, que empiece a aparecer más en la literatura. Yo había mencionado esto, este es el caso de ébola, eh, una enfermedad súper importante que tiene mucha atención de los medios y algo que notamos nosotros eh, con Chao eh, cuando empezamos a, a explorar estos datos fue que, por ejemplo, los puntos de ocurrencia están dentro de ese polígono, son los puntos negros. Los puntos que, bueno, la, la que tan idónea es, son los climas, son los colores que predice Maxent. Y si se dan cuenta, estas flechas eh, están identificando zonas que son súper altas para, para que sean ideales para la especie. Afuera, o más, incluso más ideales que los puntos que eh, son los puntos de ocurrencia. ¿verdad? Y eso nos dimos cuenta que era porque cuando usan Maxent... Usamos Maxent, eh, incluso solo para calibrar un modelo, sin proyectarlo a ningún otro lugar, hay que desactivarle clamping y extrapolación, porque si no, ah, predice más o, o a, da valores más altos a todos los puntos de la zona de estudio que está fuera de la muestra del background. ¿verdad? Entonces son cosas que todavía necesitamos estar explorando, para, dar, para, para mejorar las prácticas de, de la calibración de estos modelos con esas enfermedades con las que tenemos muy pocos datos y usar especies virtuales es una gran oportunidad para, para probar eso es cierto que realmente cambia o no si yo activo o desactivo eh, esas, esos parámetros en, en Maxen cuando estoy calibrando los modelos este, eh, esta es literatura que, que es ha utilizado especies virtuales, son solo unos ejemplos, para... y era nomás para que vean que es bastante reciente, ¿verdad? No es, no es algo que vimos en los 80s, 90s, inicios de los 2000s, sino que es algo, algo más de estos, de estos últimos años, entonces yo creo que se viene con fuerza, y uno de los eh, patrones que encontramos es que todos estos estudios, eh, los métodos que utilizaron para generar esas especies virtuales eran distintos. Entonces, la idea es ya empezar a estandarizar los métodos y esa era una de las herramientas que, tenía, que tiene Niche-A, por ejemplo, que ustedes pueden exportar, ese elipsoide y ya otra persona puede replicar su estudio eh, utilizando el mismo elipsoide. Eh, esas son las tres herramientas que hay eh, para generar eh, los, eh, las especies virtuales. Salieron súper, súper cerca, eh, el, las primeras dos son paquetes de R Y la última, que es la nuestra Ya está en una interfaz un poquito más, más visual verdad De hecho, Niche A es, ya estaba listo en versión R Unos dos años antes de que, de que fuera sometido a, a una revista estuvo, estuvo listo mucho, mucho antes Ya se estaba utilizando No más que no no se quiso someter así, porque era muy complejo para el usuario. Entonces, eh, Chao insistió en hacer algo que iba a llevar mucho más tiempo y hacerlo en este paquete que ya era de usar más clics. Y de hecho eso fue bueno porque mientras estos otros papers, estos otros eh, paquetes tienen un par de, de publicaciones, Nicha sí. ya tiene, antes de, de haber sido publicado, ya tenía más de 10 citas. Entonces, ya eh, la adopción fue bastante, ha sido bastante mejor de lo que hubiéramos esperado. Eh, hay algo que a mí no me gusta de Virtual Species, que es que ellos generan eh, los mapas de, de, en, la, en la nube de espacio ambiental. Cuando ellos están generando la especie virtual, ellos asignan valores que son ideales o no a la especie en todos los píxeles en todos los puntitos de la nube y en mi chat ustedes pueden eh, decir aquí sí y de aquí para afuera ya no es ideal igual se puede hacer lo que tiene este otro paquete de asignarle a todos los, a todos los valores de la nube eh, eh, después está sdm species y ese ustedes van agarran el mapa y le dicen bueno aquí quiero en esta zona del mundo quiero mi especie virtual entonces toma eso y en base a eso genera el, el, el nicho de la especie virtual. Es más o menos como que ustedes lo hicieran en sí con sus ocurrencias y ahí generan esa, esa especie. Entonces, en lugar de ir de ambiental a geográfico, a geográfico a espacial, entonces tienen pros y cons para mi favorito es mi Otra de las aplicaciones para las que ha estado sirviendo bastante Maxent es para eh, predecir un montón de especies de plantas, de animales en, en el océano, en, en, en la tierra, y se ha tratado de identificar qué parámetros son los mejores, evaluarlo, y uno de los errores que tienen los eh, investigadores que están tratando de hacer esto es que generalmente utilizan datos reales, que ya sabemos que tienen un montón de sesgo de muestreo que... No sabemos si debemos meter las manos al fuego por esos, por esos puntos, de, por esas coordenadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que está súper bueno todo ese esfuerzo para eh, seguir evaluando los métodos, como se está haciendo. Este es un, un paper bastante pionero en ese, en ese sentido, proponiendo A y C, eh, para evaluar Maxent, no más que lo hicieron con una especie eh, real, y ellos dijeron, bueno, nosotros hicimos nuestro, nuestra especie virtual, digo, nuestra especie real, hicimos un modelo y dijimos, que okay, este es el mejor modelo, este es el, el eh, que va a ser el contra este, vamos a comparar todos los que vamos a hacer después. Entonces, ya de entrada asumían que los datos que tenían era, era la pura verdad. Entonces, eh... Por eso es que las especies virtuales nos dan eh, un poquito de ayuda, y es que ya sabemos que con las especies reales hay sesgo en el muestreo. Eh, este, me imagino que ya lo conocen, es un mapa de GBIF con, con el número de reportes que hay por celda en el mundo. ¿verdad? Y si yo quiero trabajar, eh, que hemos estado, es algo que está en el horno ahorita, está trabajando con. Eh, especies marinas con zooplancton. Tenemos estas, estos transectos y, y sabemos que el, el muestreo no ha sido tan homogéneo. Um, seguimos eh, con este ejemplo de ébola y eh, solo para mostrarles que estábamos terribles de datos. Nosotros no podemos decir cuál es el mejor modelo para eh, predecir esta, esta especie, este sistema. Con, esta, con estos datos, es muy pobre, entonces eh, si queremos realmente evaluar parámetros de algún modelo o variables que están buenas para un modelo, en lugar de usar datos tan malos como estos, eh, pues empezamos a, a pensar con especies virtuales, esto eh, nosotros generamos una serie de especies eh, virtuales en donde asumimos que este era el nicho, era un nicho circular eh, y empezamos a tomar distintas muestras de ese nicho, este es el Maxent con los Futures Default y eh, lo que fuimos es empezar a incrementarle el parámetro de regularización utilizando muestras de, en el espacio ambiental que están sesgadas, ¿verdad? En lugar de muestras de todo el nicho, solo conectamos de una parte para ver cómo eh, Maxent se comportaba para, para ver si realmente podría reconstruir lo que nosotros pensábamos que era un nicho eh, fundamental de esa especie. Esta es Maxent ya solo eh, con esos datos, pero con features lineal y, y pues terrible, ¿verdad? No, no está tan buena la predicción. Eh, este es otro feature, igual se ajusta, se sobreajusta bastante a los datos que tengo. Eh, producto que ya es multiplicar una variable contra la otra, asumiendo que la especie utiliza la interacción de temperatura con precipitación, por ejemplo. Eh, y este es cuadrático en donde incluso si yo tengo malos datos que están sesgados y, y uso el supuesto de que el nicho fundamental de la especie va a ser como elipsoide, aunque yo le cambie los parámetros de regularización, eh, con esos datos ya puede darme la predicción eh, que yo quiero, ¿verdad? Entonces, algo que estamos explorando ahorita es decir, ¿qué tal si en lugar de yo estar usando A y C para decir cuál es el mejor modelo, qué tal si de entrada yo estudio, eh, exploro la historia natural de la especie y digo, hmm, mi supuesto es que la forma de este nicho va a ser así, que sus bordes van a ser así, entonces ya de antes de entrar a probar los modelos que mejor se ajusten a mis datos, porque puede que mis datos estén sesgados y solo representen una porción, qué tal si mejor ya entro con, con conocimiento a priori sobre, sobre lo que yo espero para el nicho fundamental. Este es y por eso, bueno, no se ve bien, pero van a ser unas, unas cajas como bioclim eh, eh, y va a ser bien sensible al cambio del parámetro de regularización. Um, otro tipo de features que ustedes ya han estado explorando diferentes configuraciones. Hay algunas configuraciones de features que son más sensibles que otras a estarle cambiando el parámetro de regularización. ¿verdad? Para esto nosotros hicimos, creo que fueron 3.000 diferentes modelos, eh, subiendo el parámetro poquito a poquito, sabes y, y cambiando las configuraciones de los teachers, ¿verdad? Okay. A ver, otros y como yo creo que como pueden ver, eh, Maxen simplemente se va a ajustar a los datos que tiene ¿verdad? Eh, dependiendo de los teachers. Nosotros lo que hemos estado usando ahorita son quadratic con uh, cuadrate con lineal creo y, y solo cuadrate que son los los eh, el, la combinación de features que nos parece más eh, lógico eh, biológicamente hablando este... bueno eh, aparte de las especies virtuales, algo que una de las opciones que tiene Niche A es que ustedes también pueden crear sus ambientes virtuales. Ustedes le pueden decir, bueno, quiero que, que esta variable vaya de aquí para acá, otra que vaya de aquí para acá. Este es un ejemplo de, de un estudio que salió publicado ayer. Eh, y, y básicamente lo que estamos haciendo es generar ambientes virtuales eh, y especies virtuales adentro de espe de, dentro de esos ambientes ya estamos empezando a probar los, los modelos siguiendo cómo se comportan diferentes algoritmos bajo estas condiciones y pues ya ni, ni usamos mapas ¿verdad? solo estamos trabajando en el espacio ambiental que es lo que hemos estado hablando y con distintas configuraciones para ver si, mi, si estas son mis muestras, por ejemplo eh, si el modelo eh, sobre predice, predice afuera o no predice eh, zonas habitables adentro tipos de error, y, y con esto, con este escenario, yo ya puedo tener ausencias que son verdaderas, ¿verdad? que sí me las creo. Entonces, así ya puedo usar AUC, que ha sido bien criticado en este curso, pero si yo ya manejo los datos, ya puedo usar esas eh, métricas para comparar entre modelos. Y con estos, usamos especificidad y sensibilidad por ejemplo, para comparar entre modelos. Eh, otra parte, otras cosas del futuro que yo creo que, que tienen las especies virtuales es seguir desarmando y, y sacándole de las tripas a, a estos algoritmos, ¿verdad? Ahorita solo regularización y los futures son los que hemos estado tocando. Hay un montón de otros supuestos que están aquí, que vale la pena irlos explorando para ver si tienen efectos importantes o no. Eh, algo que vieron en Niche A es que yo puedo establecer los parámetros para mi especie virtual, sin necesidad de hacer los elipsoides, nomás metiéndole, ok, esta va a ser la media, esta va a ser la desviación estándar, esta va a ser la función, y este, esto se puede hacer utilizando algunos ejemplos de especies que, que se han explorado en laboratorio para ver cuáles son sus rangos de tolerancia, ya con eso ya puedo yo eh, eh, diseñar mi nicho fundamental. Eh, una de las figuras que he estado usando yo bastante eh, para mostrar el, las zonas en donde el, la especie realmente puede estar tolerando y eh, sobreviviendo, que es el nicho fundamental, eh, a la izquierda versus las zonas en donde yo tengo datos, eh, que es el nicho realizado, ¿verdad? que es solo una porción del nicho fundamental y puede que no esté representando todo, todo el nicho fundamental. Entonces, usando ese ejemplo de que el nicho realizado solo muestra una porción, eh, yo creo que estamos a hablar un poquito más de esto, pero esto es algo que tenemos en revisión ahorita, y básicamente hicimos una serie de nichos fundamentales con nichos realizados adentro, ¿verdad? Eh, que son estos elipsoides aquí eh, que ven. Algunas partes están recortadas, porque esos, ambientes, esos climas no, no están... Nosotros el escenario que usamos fue Asia, eh, porque es la masa continental más grande y tiene muchas variaciones climáticas, entonces ahí, ahí generamos estas especies virtuales con distintas eh, configuraciones de, de qué, qué muestra tengo yo de ese nicho fundamental. ¿verdad? Entonces, sabiendo cuál era la, la, la puritita verdad de ese nicho fundamental, estuvimos probando qué modelo nos podría Reconstruir este escenario. Eh, como nos interesan mucho las invasiones biológicas y nos interesa mucho cambio climático, está de moda. Eh, eh, empezamos a exportar estos modelos a, calibrados con, con datos del nicho realizado a climas futuros. ¿Eso lo habían visto? Okay. No. no, está no, no, no. okay. buenísimo. Y encontramos comportamientos como este. este es, estas son las proyecciones de Maxent. Eh, calibradas con estos, con los valores oscuros de, de las especies virtuales, y esto es Maxen sin control, Maxen así como viene, sin, sin desactivarle el clamping, sin desactivarle la extrapolación, y como pueden ver, sobrepredice, ¿verdad? No solo sobrepredice el, los datos que yo le estoy dando, sino está sobreprediciendo el nicho fundamental que yo propuse a priori como lo como, como encontrar al final. Entonces, estos son ejemplos de cómo podemos usar las especies virtuales para eh, probar estas, estos métodos que estamos, a los que les estamos creyendo tanto, ¿verdad? Ok. Yo, nosotros calibramos con la parte oscurita y lo que queríamos es encontrar el, el algoritmo que mejor nos reconstruyera todo esto. ¿verdad? con esta información que con el nicho realizado pudiéramos reconstruir con el nicho realizado que es oscuro pudiéramos reconstruir el nicho fundamental que es el rosado eh, y entonces estuvimos calibrando los modelos aquí y exportándolos a, a otros climas, a climas que estaban fuera de la zona de calibración, de los climas que estaban en la calibración, y cuando los eh, maxen, en este caso fue expuesto a esos climas nuevos, empezó a predecir todo eso, entonces predice muchísimo y eso, el paper que empezó criticando, eso salió en el 2013, eh, y antes de eso se habían publicado un montón de manuscritos eh, proponiendo invasión o cambio climático usando máximo sin control, entonces eh, uno de los manuscritos que sacamos nosotros ahorita que era eh, vectores de enfermedades frente al cambio climático encontramos que con cambio climático muchas especies de vectores van a reducirse por ejemplo, los vectores de la enfermedad de Chagas, están en, la, en las zonas altas y hace frío entonces, con los modelos de cambio climático un montón de modelos, vimos que las condiciones para, para estos vectores ya no van a estar entonces, el título del, del paper era bueno, que iba a reducir la la, el riesgo de enfermedades con el cambio climático y entonces el paper se llamaba eh, lo pusimos los beneficios que trae el cambio climático y el paper fue aceptado y nomás recibimos una carta del editor pidiendo por favor cambien el título eh, y, y bueno ya le cambiamos así como que algo no me acuerdo cómo era pero potenciales eh, eh, sorpresas ecológicas una una cosa así porque ya si controlamos que Maxim no extrapole tanto, realmente, porque antes de que esto se evaluara, todos los mapas que ustedes van a ver de cambio climático, todos dicen que va a quedar terrible la cosa, ¿verdad? Y es porque sobrepredice Maxim. Entonces, con cambio climático, muchas especies, de enfer muchas enfermedades se predecían que iban a, a expandirse un montón.